Bienvenidos a Un Tiempo de Oración con sus amigos Rafael y Elida Cabazos Y ahora en este momento vamos a orar por Chile, por el país de Chile, que sabemos también que hay muchos problemas eh, sociales y de toda índole. Ah, sí. Eh, mm. Algo está sucediendo por allá en Chile que no están muy, muy de acuerdo con su presidente que tienen, que está repitiendo... No de, no es un segundo mandato continuado, sino uh -huh. estuvo y luego al tiempo volvió a, a participar y pues entró a estar gobernando Así el es. país. Pero no sé eh, las dificultades que se le han sur? presentado. Sí. Lo único que sé es que Chile es un gran país también, tiene mucha costa, es muy largo, Uy, muy <risa> es parte muy frías y partes no tan fría. Y también conocemos gente allá. Sí, claro. Este, claro unos, que sí. Han visitado por acá a la familia eh, de ella y, y hay una cierta relación porque es hermana de una nuera. Así es. ¿verdad? Así es que, entonces, es. también conocemos gente de Chile y hemos conocido a otros chilenos chilenos más. Así es que, ¿cómo no orar por, por ese país tan largo, tan largo, tan largo, por toda la costa ahí que, que tienen ellos? Sí. Es muy angustito, pero muy largo. Así es. Bueno, pues entonces vamos a así estar orando es. por Chile ahora en esta ocasión, o sea, en, en, este, en este momento. momento sí. Y también Dios nos dice en su palabra en Jeremías 7, 23 y 24, pero ahora en la traducción del de, de lenguaje, actual. lenguaje actual. Y vamos a ver lo es. que nos dice el verso 23. El 23 nos dice, lo que sí les mandé fue que me obedecieran. Solo así yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo. También les mandé obedecer mis mandamientos para que siempre les fuera bien. Fíjate, mira, ese pasaje está precioso, pero todo esto también para ti y para tu país. Así es. Porque el Señor ama al mundo, claro. a toda la humanidad, no importa en qué país Dios ¿no? uh -huh. o de qué país seas tú. Pero lo que dice, sí, la palabra. Lo que sí les mandé, uh -huh. o sea, Dios lo mandó, lo que sí les mandé y lo dejó así establecido es. a través de, de su palabra uh -huh. fue que me obedecieran. Uh -huh. Fíjense que la, la importancia del obedecer a Dios y dice, y ellos serían mi pueblo. Imagínate, imagínate por favor, imagínate por favor, imagínate por favor mi amada, imagínate por favor mi amado, tú ser parte del pueblo de Dios con derechos. Así es, así es. Con todos los derechos como un ciudadano de un país que uh -huh. tiene sus derechos. Correcto. Que tengas tu propio pasaporte de, de la ciudad de Dios. Así es. Nomás porque Dios te lo da. La ciudadanía. ¿verdad? Esa ciudadanía. Uh -huh. Ok. Dice, pero también les mandé obedecer mis mandamientos. Uh -huh. Les mandé obedecer mis mandamientos. Mis mandamientos, sí. ¿Para qué? Para que siempre les fuera bien. Sí, claro. Fíjate, fíjate nada más lo que dice la Escritura. ¿Qué está pasando ahorita en nuestros días, en nuestra sociedad? Mira tu, a tu alrededor, Ahí en tu país y mira también los otros países. Uh -huh. Ahorita con la nueva tecnología y que se puede ver tantas cosas a través del internet. Fíjate cómo está el mundo convulsionado. Bien convulsionado que está. Cada quien tratando de hacer su propia voluntad y exigiendo su propio derecho a hacer como él quiere o como ella quiere y pensar como él quiere o como, ella, o como él piensa. Uh -huh cuando Dios nos da mandamientos. Sí. Y eso es lo que mucha gente no puede entender, que los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Sí, sí, son para, pues sí, para obedecerlos, para hacerlos, para practicarlos, y ahí nos, nos habla también. El Mira, si tú quieres tener la mejor cartilla de moralidad, agárrate de la Biblia. Amén. ¿Quieres vivir una vida en paz? Agárrate de la Biblia. Sí. ¿Quieres tener el amor... Por tu prójimo, agarra la Biblia. Así es. ¿Por qué? Porque ella te va a enseñar de Dios, porque ahí están sus mandamientos, ahí están sus ordenanzas, ahí están sus preceptos, y ahí es donde tú vas a aprender a ser diferente. Claro, así Entonces, es. Esto es lo que la, la escritura nos dice ahí en Jeremías 7, 23, ahora vamos a ver el 24. El 24 nos dice, «Pero sus antepasados no me obedecieron ni me prestaron atención, al contrario». Fueron tercos y actuaron con maldad. Fue así como, en vez de mejorar, empeoraron. Fíjate, por ser así, de tercos, uh -huh. se convirtieron más en la maldad. Y de esa manera, en lugar de irles mejor, ahora les va peor. Se empeoraron, pues sí. Y no estamos hablando ya de los antepasados, porque ahorita... Ahorita en las la nuevas, Las nuevas familias... Las nuevas sociedades. Las nuevas generaciones. Las sí. nuevas generaciones uh -huh. no están prestando atención, sino al contrario, son tercos. Sí. Y para que la Biblia no lo diga de esta manera y están actuando con maldad, mira. Así es. Tú puedes estar en, en desacuerdo con tu gobernante, pero eso no te da ningún derecho a ser destrozos. Uh -huh. Y menos a gente que no tiene nada que ver con el gobernante. Exacto. Nosotros lo hemos visto. A través de los medios, a través de la televisión, a través de las noticias, cuántas personas hacen daño en un montón de países. Sí, sí, sí. En un montón de países. Esto se ha generalizado. ¿Y qué está pasando? La falta de obediencia a la palabra de Dios. Así es. Para que les vaya mejor. Falta de conocimiento, claro. Por eso, ahora, en lugar de ser mejor, ahora están peor. Sí. Salte tú de ese, de ese punto. De ese Salte círculo. De, ahí, de, de, de, de ese círculo. Salte tú de, de, de esa maraña que te está enredando, aunque tú no quieras. Uh -huh. Cambia, cambia. Permítele a Dios que Él bendiga tu vida. Pero Así a, es. Pero agárrate de la palabra, Agárrate de Dios. Correcto. Búscale honestamente, búscale honradamente al Señor, con toda verdad y con toda sinceridad y con mucha seguridad. Dios te va a bendecir y te va a ir mucho mejor. Así es. Porque son sus promesas. Así es. Así que entonces te recomendamos que hagas esto. Ahora, ¿qué nos es. dice Isaías 48 en el verso 18 y 19? Pues Vamos a ver el 18. El 18 nos dice, ojalá hubieras hecho caso de mis órdenes. Tu bienestar iría creciendo como un río. Tu prosperidad sería... Como las olas del mar. Fíjate, qué hermoso, qué precioso, precioso. Ojalá hubieras hecho caso. Uh -huh. Pues te digo, hazle caso al Señor. Así es. Lo que Él ordena a través de su palabra, dice, tu bienestar iría creciendo como un río y tú podrías prosperar, dice, como las olas del mar. Y serías como eso. Y ya estoy cerca de, de ustedes. Así es. Está el río Amazonas. Uh -huh. Fíjate cómo va. ¿Cómo crece? Sí, sí. Hay partes del río Amazonas que se hace tan ancho que parece ancho. que es un mar uh -huh. y no es más que el río. Imagínate, ponte tú en la posición de Dios y tú recibes esas, esas bendiciones. Tu bienestar iría creciendo como un río y tu prosperidad sería como las olas del mar. Correcto. ¿Cuándo paran las olas del mar? ¿Nunca? No, pues no, nunca, nunca. O sea, tu bendición sería siempre, uh -huh. siempre, siempre, si tú haces y, y haces sí. la perfecta voluntad de Dios. Amén, así es. El y 19. Bien, el 19 nos dice, tus descendientes serían numerosos, incontables como la arena del mar. Yo nunca los hubiera destruido ni los hubiera apartado de mi vista. Imagínate. Aleluya. Imagínate. Qué hermoso es poder tener descendencia. Aunque tengas un hijo, pero tu hijo puede tener más hijos. Y los hijos de tus hijos, más hijos. Exacto. Y los hijos de los hijos de los hijos, más hijos. Y entonces sería como la arena del mar. Amén. Incontable. Esa fue la promesa que le hizo sí. el, el señor... A, a su siervo, instruidos y, y instruidos en, en, en el, la palabra del Señor, entonces así es. sería algo algo precioso. Y es porque... como cuando les dijo también: Mira, van a ser como las estrellas del cielo, sí. incontables. Así es. Así va a ser tu pueblo. Uh -huh. bueno, entonces, mi amado, mi amada, tenemos que ponernos pues, en el orden de Dios. Amén, y estamos leyendo es. sobre la versión de Dios, habla hoy. Uh -huh. Entonces, yo te pido por favor. Que tú puedas también enseñarte a orar. Así es. A orar amén. por los tuyos, por tu país, uh -huh. por tus vecinos, tus vecinos de al lado que están allí junto a tu país. Aquí hay montañas, sí, pero del otro lado de la montaña hay gente también que, que es así tu es. vecino. Y hacia arriba pues también tienes vecinos. Así que entonces vamos a orar por todos. Amén. Así también es. Ora por tu propio país y por tus propios gobernantes. Ora también por tu gente, por tu pueblo, por la ciudad donde tú vives y por las demás ciudades que tienes ahí en tu país. Ponte a orar Aleluya. para que Dios bendiga a toda la gente que está alrededor tuyo. Y de esa manera Dios también te va a bendecir a ti. Y entonces es el momento de que empecemos a orar. Amén, amén, así es. Bien, pues les invitamos a, a inclinar nuestros rostros y a orar, a orar por el país de Chile. Y en este momento, Señor, le alabamos, le glorificamos, le damos honra, gloria y alabanza, Señor. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder transmitir, Señor, su mensaje, Señor, a través de sus escrituras, Padre. Siempre dándonos, Señor, eh, esa oportunidad de llegarnos a usted a través de su palabra, Señor, a través de la oración. Eh, como usted nos dice en su palabra. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Si nosotros nos ponemos a escuchar su voz, Padre Santo, y obedecer su palabra, serían las cosas diferentes. Pero sabemos que ahorita en la actualidad no está eso, Señor. Las mentes, los corazones de las personas están en otras cosas, Padre Santo. Y en este momento les instamos, les decimos, que busquen, que busquen el rostro del Señor a través de la oración, a través de su palabra y que obedezcamos, obedezcamos su palabra. Padre, en este momento, Señor, oramos por todas las personas, Señor, de este país, de Chile, Señor, por sus gobernantes, Padre. Que sabemos los, los problemas tan grandes que tiene la sociedad, Padre Santo, pero todo esto es por falta del conocimiento de su palabra, Tal vez eh, algunos sí la tienen, pero muchos no la tienen. Y, y les pedimos en el nombre del Señor que se acerquen al Señor. Que se acerquen al Señor porque ese es el, el momento, el tiempo de acercarnos a Él. Y Padre, gracias, gracias le damos por esta oportunidad que usted nos da. Y Padre, los bendecimos en el nombre de su Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén, amén. Continuemos orando. Padre Santo, ¿cómo no orar por este sí, país? Sí, señor. No lo conocemos, señor. Sabemos dónde está en la América del Sur, pero sí, sé que es un país eso. que de punta a punta hay mucha distancia y la gente no se alcanza ni a conocer ahí mismo, señor. Aún incluso para los gobernantes es difícil transitar todo el país por lo largo que es. Pero bendígales, Padre Santo. Cuídeles, guárdeles. Y déles la sabiduría, Señor, y el entendimiento. Y por sobre todas las cosas, Señor. Sí, Señor. Ponga los medios para que todo el mundo, para que oh, todo Cristo. el país le conozca, Señor. Sí, Señor. Y que lo hagan a usted su Dios. Y que tomen su señor palabra Cristo. como la mejor carta de orientación para el bienestar del ser humano. Aleluya. Sí, Señor. Y mi Dios, no podemos más que darle a ustedes la honra. Sí, Señor. La gloria y la alabanza sí señor y por eso señor ponemos a este país Aleluya. en sus preciosas manos sí mi Cristo y los países hermanos que están allí enseguida señor de ellos bendígales también sí padre y así padre sea, santo sea, señor. padre santo que su amor su misericordia oh, mi sea sobre cada gobernante que están ahí a, a los alrededores de sí, Chile padre, sí, y señor. padre santo y que sea usted también el dios de ellos sí señor para su bendita honra gloria y alabanza sí, padre. En Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Aleluya. oramos, sí, Señor. Aleluya, amén. Amén. amén, amén, y amén, y amén. Bien, bien, pues para apoyo de oración, escríbanos a hoy.oramos.gmail.com o bien a rafaelidatv.gmail.com y le damos gracias por su tiempo, su atención y gracias por compartir estos videos. Sean bendecidos de parte de nuestro Dios. Suscríbanse, compártanlos y escríbanos también. Así eh, es. Díganos si ya... También usted lo compartió y usted también oró por su país y por los otros países que les hemos dicho en los videos pasados. Así es. Y tenga presente pues los que van a estar, véanlos, escúchenlos y compártanlos. Amén. Bendiciones. Bendiciones.